Hola, ¿cómo están? Quiero presentarme, soy Juan Sastre del Comunal 13, soy concejal vecinal y quería comentarles lo que publiqué en Vamos a Más que habla sobre el basural de Silva y con el Raíz eh, es una situación que viene de lejos Mismo en la, en la misma se creó un punto verde con la administración anterior la cual yo integré como adicto local y resulta que hoy el alcalde eh, ...Gastón Silva, él afirma de que eso es ilegal... ...por eso se retiró, porque no corresponde a predio municipal... ...lo que ahora, al cambiar el dueño... ...él cercó todo el costado y logró de esa forma... ...limitar lo que es de él y lo que es de la Intendencia... ...lo que ahora esperamos que ese basural se radique totalmente... ...lo negativo para contar es que cuando era Punto Verde... Contaba con dos bolquetas y una garita de vigilancia y dos funcionarios municipales. Él fue invadido por delincuentes y malvivientes que asolaban el barrio también y al mismo tiempo le prendieron fuego la garita al vigilante que no fue reconstruida, no fue renovada y, este, y poco a poco la intendencia fue perdiendo toda la pisada ahí mismo. Ahora esperemos que con esto la intendencia no tenga más excusas y pueda dar soluciones. Bueno, estamos a la orden.